lk en esta ocasión vamos a estar explicando el cómo poder sacar 600 de oro eh, mediante las diarias ya que algunas personas han estado preguntando cuánto oro se puede sacar en las diarias que nosotros tenemos acceso a nivel máximo no algunas son de cocina algunas son de reputación otras son no de los eventos de las mazmorras que podemos ir completando y esto nos suele dar aproximadamente ¿no? unos 500 600 de oro dependiendo de lo que hagamos y qué tan rápido lo hacemos. Si bien no existe una guía en español. Con todas las cosas y todas las diarias que se pueden hacer, afortunadamente en inglés se ha creado una. Y de hecho, aquí pueden ver en pantalla eh, la lista completa de tanto las diarias como los consejos y localizaciones que podemos ir revisando. Todo esto fue creado por un youtuber llamado Jerome, que de hecho estaré dejando su canal en la descripción. De hecho, también lo pueden ir viendo aquí porque aquí estamos viendo su video de cómo él describe cada uno de los pasos que tienen que hacer si bien lo que vamos a hacer en este vídeo sería traducir lo que estamos viendo en pantalla afortunadamente el compañero nos está informando nos está mostrando no paso por paso de hecho vamos a silenciarlo para ir dando un ejemplo de todo lo que necesitas los consejos para optimizar la actividad y cómo él puede sacar aproximadamente unos 600 de oro de hecho es algo bastante bastante curioso que puede ir sacando simplemente no haciendo estas eh, estas diarias no así que eso es lo que vamos a estar viendo en todo caso en este video y por eso lo más importante sería primero que nada no las recomendaciones que nos dejan el tener por su puesto no el vuelo el poder este tener un SPET de, de PS para poder ir más rápido en el caso no tengamos ciertas reputaciones pues en todo caso podemos ir agarrando y reemplazarlas con otras misiones sobre todo las diarias de las heroicas que nos dan aproximadamente 48 de oro, eh, las misiones de cocina, las misiones de pesca y de las diferentes zonas que de hecho estamos viendo en pantalla ¿Sí? Nos comentan que primero, al menos lo más relevante sería hacer las misiones de pesca, las misiones de cocina que se encuentran en Dalaran Tú me dirás, ¿dónde están estas misiones? Eso se puede ver tranquilamente dando clic a este enlace si te preguntas dónde voy a dejar este link lo dejaré en la descripción, lo dejaré en el primer comentario también de ser posible, si no estará en la descripción sin ningún problema y también dejaré el link a su canal para que se puedan suscribir. Sí, sería muy bueno que se suscriban Ya que él hizo un gran trabajo haciendo todo ello Para poder acceder a las diferentes zonas Si tú no sabes dónde estás Simplemente colocas el enlace Y esperas un momento, ¿no? Puedes traducirlo si quieres estás usando Google Chrome Para que sea más cómodo para ti Y aquí nos menciona dónde están las diferentes misiones Por ejemplo, las misiones de pesca Están en las cloacas de Dalaran Ahora, habrá misiones que por ejemplo Van a aparecer en otro piso ¿Cómo se cambia el piso? Así nomás Sí, porque habrá una misión de cocina De hecho, las misiones de cocina Se encuentran tanto aquí como acá De hecho, la siguiente diapositiva diaria que nos recomienda son las de cocina y si no sabes dónde están, igualmente no arrastras la ubicación lo traduces si quieres, no es obligatorio cambias el piso por lo que hemos comentado y está aquí, en la alianza sería en esta ubicación, y todo lo que tenemos que hacer, de hecho esto lo voy a hacer más grande si te parece bien, eh, y todo lo que tenemos que hacer es seguir eh, las misiones no que nos estén indicando repetirlas las veces que sean necesarios por cada PJ, si es que tiene varias PJ, eso sí ya depende de ti, y bueno no ir continuando, una vez hecho esto no Necesitamos ya algunas misiones, ojo, para hacer esto más rápido sería muy bueno tener el agujero de gusano ¿no? de los ingenieros, el poder volar, las PDDPS para matar rápido a los bichos en ciertas zonas y completar las misiones más fácilmente, ¿no? y así más o menos él comenta que en 75 minutos lo puedes lograr después nos pide ir a esta parte del mapa como pueden ver igualmente si no saben dónde es su ubicación nos podemos ir a esta ubicación de cerca a Ulduar, no en las cumbres tormentosas y me no recuerdo que era el nombre y ya por toda esta zona se encuentran las diarias de este mapa por supuesto una vez acabadas esas diarias tenemos muchas más diarias que podemos ir completando también hay misiones que se pueden hacer en corona de hierro de hecho hay un montón de misiones que se encuentran en Corona de Hielo. Nos dice exactamente dónde está también eh, cada una de las recompensas, cada una de las ubicaciones. Y como dato personal, bueno, o sea, si bien aquí ya te está diciendo literalmente dónde está el objetivo de cada misión, recordar que estas son misiones. Entonces, tú teniendo el addon llamado Questi. Ya te dice dónde están las misiones, ¿de acuerdo? Ya te dice dónde están también este, el objetivo de las mismas. Entonces, ese lado ya no es muy necesario, ¿no? Eh, más que nada lo que ustedes tienen que saber es el orden. Lo primero sería ir a Cumbres Tormentosas, después Corona de Hielo, completar todas esas diarias y por último hacer las heroicas. Si sumas todo esto, más o menos estaría sacando 600 de oro. Tú me dirás, ¿eso se hace primero? No, no, no, no, como hemos dicho, primero se va Dalaran, después hay Cumbres Tormentosas y finalmente no Corona de Hielo, es lo que tú tendrías que hacer, tener el vuelo. Tener algo de equipo de PS, poder hacer rápido las misiones de atacar enemigos y demás, el tema de la pesca en Dalaran sería más que suficiente. Así que bueno, ese sería en todo caso el video en esta ocasión. Un video bastante corto porque simplemente explicar algunas cosas que tú siendo nivel 80 ya has visto, pero quizá no sabías cuánto o qué tan rentable es. 600 de oro por aproximadamente 75 minutos. Si sabes volar y organizarte bien con esta guía, sería más que suficiente. Hemos dicho, ¿no? El tema de los objetivos no es muy relevante porque tenemos un addon que nos dice dónde está todo y a dónde ir para poder completar todo. Y podemos leer simplemente la misión. Habrá misiones que son para la y para la horda. Hay maneras de poder asustar más fácilmente con macros, aunque si jugas tú en español tendrías que traducir el, el nombre, no pero aquí por ejemplo tenemos ya macros que nos ayudarían para spamear y poder mostrar rápidamente las ubicaciones y finalmente no las diarias que ya les he dicho así que bueno, ese sería en todo caso el video, muchas gracias por haberme escuchado, un video bastante corto como he dicho para que también se vayan dando una idea de todo lo que ha hecho este usuario y si te gustaría ver el video del de compañero te pido por favor que también te suscribas a su canal lo estaré dejando en la descripción junto con su documento eh, ustedes lo pueden traducir si gustan no se puede traducir directamente de, del word viral ah, lamentablemente pero lo pueden traducir ustedes mismos eh, una vez copiado y pegado si tienen algún problema no simplemente lo copian se van a google lo traducen como tú quieras no copias lo traduces en google ya está si tienes algún inconveniente de no poder entender eh, su idioma así que ese sería en todo caso la información muchas gracias nos vemos en otro vídeo